Otsie no habla en el cómic, pero en la película si como ustedes sabrán, chicos y chicas, Otsie no habla porque, cuando era niño su madre lo estrangulaba, dañando sus cuerdas vocales, esto hizo que, Otsie, se quedara mudo, por el resto de su vida, pero si Otsie, es mudo, porque habla en la película, es probable que cuando, conoció a Harry, y sus amigos y que, pronto se, convertirían, también, en, los amigos de Otsie. Otsie haya, recuperado su voz, o okay. que, Otsie junto con Harry y sus amigos, transfirieron sus almas, a, Witty y sus amigos. Cuando el alma, de Otsie, se transfirió a Otsie la avestruz, Otsie haya, recuperado su voz. Compartan el video con sus amigos y amigas, y familia, den like si el video les ha gustado, y suscríbanse para, llegar a millón.